I'm Si te veo en mis sueños ya déjame ir Ojo color caramelo, me encanta su pelo Cuando lo calo, dime ya deja los celos, eso no es para mí La gente no vio, todo no. loco de amor Pero ya no es así, me encanta dolor, agarra mi mano y no me suelte, baby